Compañero, compañeradera, hoy estoy acá para hacerte una presentación, para contarte que está por salir ahora prontito una nueva serie aquí en mi canal de YouTube, ¿sí? Eh, esta nueva serie va a tratar de una temática que estoy segura te va a in interesar mucho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué te va a interesar? Porque tiene que ver con la salud Porque tiene que ver con justamente la pérdida de esa salud Tiene que ver con una temática que se ha hablado mucho Sobre todo en estas últimas décadas Se han escrito muchos libros, son muchas las investigaciones que se hacen Pero al fin y al cabo, uno en realidad siente que en mayor o en menor medida, todos estamos estresados. Por lo tanto, la investigación que trae la bioenergía áurea para vos, ¿sí? que pone a disposición de la, de la comunidad, del mundo, tiene que ver con cuáles son las verdaderas causas del estrés. Ustedes habrán escuchado que siempre, al fin y al cabo, todo hace que detone nuestro sistema nervioso central, o una parálisis, o esas ganas de salir corriendo, de huida. que Tiene que ver con ese cerebro mucho más antiguo que tenemos, ¿sí? Eso al fin y al cabo, al final, digamos, pero ¿es la verdadera causa del estrés hoy en día, principios del siglo XXI? Estoy segura que esta serie de videos te van a interesar, le van a aportar conocimiento y saber a tu vida, y aparte de eso, vas a tener la oportunidad de erradicar, quitar ese estrés. ¿sí? Ustedes saben que cuando nos llevamos a la conciencia, cuando lo analizamos y podemos elegir, ¿sí? separarnos de esa información, cambia muchísimo eso en nuestra vida, ¿sí? Pierde como el poder. Ya sabéis que está muy cerquita, ¿sí? De la inauguración de la clínica de biología aurea, faltan dos meses nada más. Así que ahí ya vas a tener la oportunidad de ir aprendiendo en vivo, ¿sí? Ir haciendo investigando y ir sanándote, limpiando. Conmigo frecuencias, ¿sí? Entonces, eh, he detectado 10 causas principales del estrés y estoy con muchos deseos de transmitírtelos, ¿sí? Así que voy a ir subiendo eh, periódicamente, ¿sí? Cada dos o tres días, un poquito más, uno a uno, esta serie de videos para que conozcas entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas del estrés? Bien, aparte de que te sirva, vos me vas a ayudar. ¿A qué me vas a ayudar? A compartir estos videos. ¿Para qué lo vas a compartir? Y para que más gente tenga acceso a esta maravilla que se llama Bioenergía Aurea. ¿sí? Y juntos vamos transformando poco a poco nuestro día a día. ¿Sí? Ustedes saben que la bienergia aurea le quiere aportar brillo, le quiere aportar bienestar a la humanidad. Y por eso hace investigaciones y para que nuestra vida sea cada vez más natural, para que podamos sanarnos, para que podamos tener una vida más, eh, más feliz, más sencilla, sin menos, con menos remedios, menos preocupados. ¿Sí? Hay que volver a las raíces, volver a lo que es sencillo, lo que es divino, lo que es práctico. ¿sí? Bueno, nos vemos entonces prontito, prontito, ya con la primera causa verdadera de estrés.